Era un día como cualquiera, en el que yo iba a la escuela. Fui a encontrarme con mis amigos Axel, Santiago y Benjamín, estuvo todo extraño, ya que las luces parpadeaban a cada rato, a todos nos dio mucho miedo, en fin, era el recreo, jugamos en el patio los cuatro, hasta que sin darnos cuenta, todos se habían ido, y se había cortado la luz por completo, todo estaba oscuro. Se escuchaban gritos que nos dio mucho miedo, luego... Notamos que había mucha sangre por todos lados, en todos lados, todos estaban muertos, pero, algo pasó, una extraña mano negra, nos llevaron a mí y a Benjamín, nuestros gritos nada más fueron escuchados por Santiago y Axel, fueron rápido al lugar, no había nadie, pero, se escaparon fueron a sus casas, pero no contaron nada, al final, todo estaba normal como antes, pero el maestro dijo que, dos alumnos habían muerto, era Benjamín y uno más, todos ignoraron eso, excepto Axel y Santiago, ya que estaban de acuerdo a que se debe a que habíamos desaparecido. Luego, habían varios carteles, de perdidos, querían encontrarnos sea vivos o muertos, al otro día, fue, casi lo mismo, todo seguía extraño, pero la diferencia era que había otro amigo, que se llamaba Amaru, él dijo que podía ver fantasmas que les decían, cosas sobre el diablo, o cosas por el estilo. No había motivo para no creerle, pues todo era raro, luego, al día siguiente, nos dijeron que, los compañeros desaparecidos habían sido llevados al hospital, les pidieron a sus padres ir a verlos, llegaron, pero no dejaron pasar, les preguntaron, si sabían algo, ellos contestaron, todo lo que vieron, y al escuchar eso, pensaron que estaba locos, los pusieron en un lugar cerrado, dijeron que se quedarían ahí tres meses, hasta que se les quite, cada vez que dormíamos teníamos el dominio del sueño, donde veían a tal colegio endemoniado, nadie les creía, siempre veían a los demás compañeros, diciendo, que servían al demonio que los atrapó, en eso ellos nos vieron, nuestras almas oscuras estaban, pidiendo ayuda, a los cual ideaban un plan para escapar, no podían ellos no podían escapar, se supone que las almas debían ser liberadas o algo así, no lo supieron a tiempo huyeron, ellos suspendieron siguieron en el lugar por esa semana, estaba embrujado en sus memorias siempre veían a Benjamín, y a mí, estando a punto de atraparlos, ellos siempre despiertan antes de ello, todo el tiempo están ahí, no sabían qué hacer con eso, hasta que, en el último día, se vio una alucinación de las almas de los muertos diciéndoles que vuelvan a la escuela. Para liberarlos, luego de ese día, los liberaron del manicomio, llegaron al lugar del colegio sin que sus padres lo supieran, pero, había cinta policial ahí, y varios policías, no tuvieron más remedio que entrar a escondidas, llegaron casi todo estaba oscuro, con sangre, y un poco de mal olor, en eso tras lo oscuro del lugar, escucharon una voz extraña, que decía lo siguiente, ayúdame, ayúdame, ayúdame, en eso no tuvieron más remedio que ir uno acompañado a salvar a sus amigos, pero lo único que encontraron fueron carteles de niños desparecidos, con los nombres de Aiden, Thomas. Ismael. Nahuel, Marcos, Fabiana, Mirko, Lucas, Damian, Cristina, Taylor, Kevin, Joaquín, Camila, y muchos más nombres con una letra roja en los carteles, y tas mostraron carteles de Benjamín y yo, rasgados nuestros rostros con sangre que llegó a salpicarse por la cara de Santiago Axel y Amaru, en eso aparece un ser extraño, parecía un demonio, llevaba dos cadáveres, el de Benjamín y el mío, el demonio les decía lo de siguiente. Jajajajaja, ja, ja, ja, ja. si, si quieren recuperar, recuperar a sus amigos, amigos deben, deben atraparme y carro los cuerpos, Jajajaja. Ja, ja, ja, ja. comencemos, comencemos el juego, juego de, de las escondidas, escondidas. Ja, ja, ja, ja, ja. en eso lo persiguieron por todos lados habían, almas, fantasmas, cadáveres, etc. No pudieron más, se agotaron, y en eso, el demonio les recalca lo siguiente, jajajaja, ja, ja, ja. ¿Ya, ¿ya se cansaron? Pues ahora mi alma estará a mi servicio, jajajaja. En eso, el demonio los paraliza, y empezó a consumirles el alma, sus cuerpos se desgastaban cada vez más y más, hasta que de repente, todas las luces fueron prendidas, la policía había entrado, al día siguiente, mis amigos se habían despertado en el hospital, les contaron a sus padres, ellos insistían en que fue un sueño, pero no, a la mañana siguiente la escuela estaba normal, todo estaba normal como antes, aunque los cuatro seguimos recordando esa horripilante historia, de esa tal, escuela endemoniada.